Muchísimas gracias eh, a toda la gente que ha estado con nosotros en el día de hoy. Miren muchachos, interesantes eh, declaraciones. Wow, si me pudieran ayudar producción porque no me dio tiempo a buscarla. Las declaraciones del ex presidente Medina en un acto público en el día de ayer en la juramentación de PLDistas y demás. Donde el expresidente establece que no lo van a amedrentar, de que a él no le van a hacer sentir vergüenza por el partido al que él representa y destaca los grandes logros eh, desde su perspectiva que se lograron en sus gobiernos. Escuchar de manera eufórica, eh, empoderada, llena de, de orgullo al expresidente Danilo Medina, por un lado, escucho las declaraciones. Vamos a darle audio, muchachos, para entonces luego hacer el comentario. Los ocho años de mi gobierno agregamos al país media república dominicana. Por eso, por eso es que están tratando de desacreditarnos. Porque hicimos un buen gobierno y un buen gobierno... No se olvida ni se borra. Cuando yo me fui del gobierno, habían 2.500.000 dominicanos que recibían una transferencia monetaria directa entre 5 y 8 mil pesos mensuales. Estudiantes de las escuelas públicas recibían raciones de alimento crudo todas las semanas. A través del plan social de la presidencia a todos los hogares pobres sin discriminación se le entregaban raciones de alimento todas las semanas. Sí, debemos de recordar que estábamos en un momento de pandemia y Ahí, que el dios país dios. estaba cerrado. Ahí. O sea, no era que Danilo estaba llevándole comida todos los días durante los ocho el años de periodo que a todo el pueblo dominicano. Y en los procesos lo usó, de campaña, lo como campaña, Gonzalo Castillo, que dios desde el gas... Hasta el salam y la funda de pan con sus logos y toda esta política descarada y asquerosa. Y porque era una política, eran parada, campañas Carolina electorales, y perdónenme y el término, pero eran campañas electorales que infringían la dignidad del ser humano. Usted llevarle funda de pan con la cara de una gente y no se la estaba llevando porque era solidario ni buena gente, como mucha gente lo quiso tirar, porque inmediatamente pasaron los procesos electorales más nunca se volvió a ver aquí a Gonzalo Castillo. Entonces no era ninguna solidaridad. Pero eso por un lado... Lo eso único no... malo es que eso lo hacen todos los políticos. Lo hizo Balaguer, lo hizo... Sí, pero como, sí, como te eso hablando... Eso era sí. peor este, el de, el de Gigüey que tiraba los puercos vivos a la multitud pero, para eh, que como, lo descuartizaran. Como sociedad hemos ido avanzando. Se supone que la época de Trujillo Sí, y la de Balaguer no es la misma del 2021 de 2020 no, yo te estoy hablando. eso que yo te estoy contando, eso fue los otros días prácticamente y, pero cuando sí, cuando Balaguer no, no, lo ¿Tú de, lo de Amable de... que tiraba los ah, pollos mami, y, y los cerdos a la multitud y me refiero en este como caso como si estuviéramos en el circo romano sí, destaco estos aspectos porque Danilo al que me estoy refiriendo, él es el que está refiriendo y destacando estos logros eh, emblemáticos de su gestión en el discurso del día de ayer entonces, eh, hablar de que cuando tú tienes circunstancias o situaciones a tu alrededor de gente muy cercana, de familia tuya, de una gestión presidencial marcada, señores, por niveles de escándalos, de corrupción, muy elevados, y ese nivel de empoderamiento que lo vemos expresa, que con el, los cuales él se expresa, sencillamente es de admirar. Yo lo admiro y me bajo la cabeza ante el expresidente. ¿Te quite el sombrero? Sí. Cuando unas semanas atrás, amigos televidentes, Danilo Medina decía que el PLD no estaba muerto, que estaba de parranda, en momentos donde viene uno tras otro. Casos con miles y miles y miles de documentación, de hojas que documentan ministerio público, de funcionarios de alto nivel, de gente importante de los pasados gobiernos, de familia del pasado gobierno y que en declaraciones el expresidente dijera que no estaban muertos, que estaban de parranda, yo entendía que una institución con el, una organización política con el nivel... Del Partido de la Liberación Dominicana Estaba en un proceso de introspección De evaluación interna De reconsideración, de transformación Que ellos hablaban en principio Cuando de manera contundente Lo derrotaron en todos los aspectos Electorales en la República Dominicana Entonces Eso, eso pasa cuando se habla Sin pensar Hablando disparate Entonces cuando tú pones Todos estos comportamientos Y expresiones de una persona que en esos momentos es, el, es, el, es la principal cabecilla o el principal líder, cabecilla soy errar es el principal líder de esa organización política, porque ya no es otro, porque era Leonel Fernández, ahora todos les rinden tributos a Danilo Medina. Cuando tú ves ese tipo de comportamiento y ese yoísmo, y que yo hice, y que yo hice, y que yo hice, tú dices, y ves... Que este comportamiento egocéntrico es el reflejo de ese impacto negativo que tuvo al interno de esa organización que a la fecha no tiene la capacidad de admitir y decir nosotros fallamos en unos y otros aspectos, señores, es de sabio lo más bello es reconocer tus errores tú saber que fallaste, que faltaste, tengo logros pero también Tuvimos dificultades y situaciones que quedan evidenciadas porque si no estuvieran en el poder. O sea, es algo tan sencillo, elemental como esto, pero que cuando estás cegado, la razón se te nubla, no te permite ver más allá, porque tu cerebro solo piensa en ti, en ti, en ti, y en eso que hiciste, según tú, todos tus logros y todas tus eh, grandezas en tus gestiones. Y esto aplica para todo sí, en la también. vida. No, no solo en el aspecto sí, político, es. Francis, Yerjan, amigos televidentes. Nosotros tenemos que tener la suficiente nobleza para aceptar, para decir, fallamos. No lo hicimos del todo correcto. Tuvimos problemas. Yo como líder no tuve la capacidad de que mi organización o permanecer en el poder o tener un nivel de unión, que no se diera lo que se está dando hoy en ese partido. Y qué muy interesante lo que va a pasar en República Dominicana para el 2024, donde ya no hay dos partidos, independientemente de sus afinidades o no con Leonel Fernández. Es un partido político que se va afianzando cada día más, eh, afiliando gente, organizándose y todo lo demás. Yo le hacía el comentario a Francia en estos días, yo digo, no, pero... Eh, el universo conspira a favor de leonel Fernández, porque eso es increíble. Como todo lo que se da alrededor del Partido de la Liberación Dominicana se gira, se voltea. Más para atrás todo lo digo. Pero no, no solo es el karma, el universo y las energías y demás, es que nuestros comportamientos traen los resultados que tenemos. O sea, toda acción trae una reacción. El accionar lo que yo hago en el día a día me va dando resultados positivos o negativos. En este caso, vemos a una organización derrotada, desacreditada, salpicando, salpicada de muchos casos, donde sus principales figuras políticas no dicen esta boca es mía. Donde sus principales figuras políticas en principio, del actual gobierno lo veíamos muy airado, haciendo oposición, como se supone que debe hacer todo, todo partido político. Yo quiero saber dónde está Francisco Javier, dónde está Marchena, dónde está. Los principales, ahora hasta los nombres, ya hasta, hasta los nombres se le han ido olvidando aún. ¿Por qué están tan callados? Me gustaría saber, alguien que me ayude y que me escribe, ¿por qué están tan callados las principales figuras del Partido de la Liberación Dominicana? Una línea de comunicación política. Eh, recuérdense que aún está vigente el asesor de comunicación e imagen, que es Joao Santana. Su hijo está aquí en el país. Y ellos mani manifiestan en Danilo de que es el único que debe hablar para reivindicarlo. Incluyendo que hay una tendencia a descalificar la actuación de lucha contra la corrupción, que eso es válido, es decir, son es estrategias. ¿Dónde está...? Más allá Están de tratando esas, de recuperar. De esas válidas estrategias, más allá de esas válidas estrategias, eso pues es supone mercadeo. que a la gente le gustaría saber, escuchar a, a Montalvo. No, eso nunca habló. A Montalvo. atrás del trono siempre. Que era el expresidente del Partido de la Liberación Dominicana. O sea, ver estos rostros que en momentos José de grandeza, Ramón Peralta, José Ramón Peralta, estos rostros de grandeza que en un momento determinado tenían y que hoy están en el nivel más mínimo de expresión, de salir a los medios, de presentar sus rostros frescos, como lechuga podría ser, al pueblo dominicano, no lo vemos ni en las páginas de atrás de los titulares. Qué bueno que el presidente Medina sí se sienta orgulloso, es válido con todo el respeto que, que se merece, que se sienta orgulloso de su gestión, de todo lo que hizo el Partido de la Liberación Dominicana. Yo no me sentiría tan orgullosa si a mi alrededor, todo mi círculo, la gente con la que yo trabajé, mi gente de confianza y hasta familiares, estén en procesos judiciales, más allá de si lo declaren culpable o no. Están siendo investigados, son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Pero hay, no 16 mil del último caso, hay alrededor, vamos a decir, de 50 a 40 mil documentos. Carolina, la última información que sale, basándome Carolina, en lo que dice... Carolina, la vida no es en blanco y negro. Así es. La vida mano. es amalgámica. ¿eh? Tiene muchos colores y se entremezclan, porque es una amalgama de colores. Había un programa famosísimo en Santiago, que se llamaba sí mismo. Amalgama de colores en la pelota. Pero más allá de eso, yo no me sentiría tan Porque orgullosa cuál, si se si estuviera tú, pasando eso. Mi punto es que ella plantea bueno y malo, o bueno o malo. No, las cosas no son así. O sea, Danilo no fue el peor presidente que ha tenido la República. Tampoco fue el mejor Tuvo momentos buenos, como lo han tenido todos. Lo mismo pasó con Hipólito, ha pasado con Lionel, va a pasar con... con, con con Abinader. Yo destacaba ¿tú eso cuando... Y de hecho, tú estabas... ya lo hay, hay luces y sombras en el gobierno. Totalmente. De yo destacaba ese aspecto, Amado, cuando eh, tú eh, saliste, de que él solo habla de los grandes logros que tuvo y de que él. es de noble reconocer de él, del yo, problema, de que yo hice, hablé de eso Obviamente. también, el es yo. Muy, eh, yo eh, egocéntrico. Egocéntrico. Yo esto hablaba de esos aspectos. Es yo, yo, yo, yo, yo. O sea, yo hice, ese yo hice, gran yo gran hice. Error. Y no, esto de es lo que no el le permitió. No le permitió. Lo está encontrando. Lo, lo a él mismo Entonces, pero si igualito el era... Lionel también Lionel es todo él él, él, él no, y después pero, él pero bueno en términos a él lo han puesto como él pero fíjate qué diferente, qué diferente, qué no, diferente que sea que, él. Eso está yo fuerte, no, Francia. No, Francia, claro. no, Francia claro. sí, no. Que, que, que no. a Leonel, él, a él lo han puesto él, o sea, que a él lo han engrandecido, porque claro, él es un claro, gran denato. No, pero no, Francia, parte, sí, no. Es el que lo no. sigue. A mí también será, muchachos, no en la parte final. Yo, mi gobierno, mi esto, mi aquello, no. Sí, es verdad. A propósito de las declaraciones de Omar. Del cielo a la tierra hay diferencia entre sí. un académico cerrar, pues, probado eh. y un ay dios mío no, termina tu tema eh, sí no sí, para cerrar a, meter, a, a, a propósito de las declaraciones sí. de Omar en respuesta a Margarita Muy que buena. no fue Lionel que le cerró los caminos de no, hecho Lionel le dio un lo dijo <risa> pero ella pero él fue ella que lo dijo cómo lo va a responder sí fue él que, eh, que no me dejaba pasar dijo Margarita uh -huh. eh, eh, incluso y vino más dice no fue pues no, otro no se, tú vas a decir? no se ve bien dentro de porque ellos son familia independiente claro. de, de que ya no sean parejas pero posiblemente ahora margarita le baje al ataque contra leonel fernández porque va a saber que va a tener muchachito como leonel todo el tiempo ha <risa> estado callado entonces nada muchachos eh, algunos aspectos yo llamo amado sí, pues, <risa> no, para que me le tire a, a amado te oye, te oye. Sí. No soy yo, el eh, jodón, aquí. Nada, es este, o sea, oiga yo, lo que está diciendo. Ahora está acusando a usted. Eh, usted oye. Nada. Oiga, eh, Lourdes, eh, ese es su hijo. Oye, concluye, concluye, Carolina. Solo decir, eh, solo decir que me quito el sombrero Ay, yo, ante el, el expresidente Medina madre. por ese nivel de orgullo que él siente por su gestión, por la organización, por sus funcionarios, por su gente, de cerc por su gente cercana. Que están haciendo por que sus familiares Carolina eso que tú dices el que él dijo aquella vez cuál corrupción cuál, ¿cuál corrupción? corrupción y estaba atrás el que estaba preso ¿Cuál, en ¿cuál en Eje ¿Cuál cuál corrupción y La el otro fue y el que otro se fue, el, el dicus... compañero Francis se está manejando aquí como el populacho usted es abogado no usted no, no sabe no, no. que hasta que no hay una condena está eh, bien, que haya está bien. El pero ese que está ahí atrás no pero que tú eres abogado está bien yo te he dicho a ti cuál es mi concepción sobre yo plantear en mi condición de abogado, sobre yo plantear sin tomar sin tomar bueno, en cuenta Carolina, la inocencia. Y vámonos a la pausa. No, lo último dato ah, que no, voy a ofrecer. A lo, lo, el lo, último dato mensajes. que voy a dar es que. ese hombre que se siente muy orgulloso de todo. De su él. De, de su La última información que sale es que alrededor de 43 mil millones de pesos. adicionales. en mal manejo. <risa> en el año 2013. En, la, en, en OISOE, en la Oficina de Obras e Ingenieros Supervisores de de, Supervisor de del de Estado, de Obras, de Obras. 43 mil millones de pesos. En, ¿Ustedes ustedes saben Bien. el impacto que tiene esto a nivel social? Bueno, de gracias. que se confirmen. Muchas gracias, Carolina.